Muy buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar de la defragmentación, tanto en unidades SSD como en unidades HDD, ¿tá? en discos duros como en unidades de estado sólido. Para nosotros, para esta persona que les habla, para este canal, son dispositivos de almacenamiento. No vamos a hacer diferencia entre unos y otros. Como siempre, en informática se dan numerosas veces acaloradas discusiones entre... Personas que opinan sobre fuentes de alimentación, eh, personas que opinan sobre procesadores, sobre unidades de almacenamiento. En este caso pasa que hay una caloradísima discusión acerca de si se debe de fragmentar una unidad SSD o no se debe hacer. Bueno, la cuestión es Windows, Windows, Windows. El problema no es el SSD, el problema es cómo Windows trata a las unidades de estado sólido entonces el problema no es si se debe de fragmentar o no las unidades ssd es decir lo primero que tendríamos que hacer es preguntarnos si bajo windows hay que hacerlo y segundo lo que tenemos que hacer es ver por nosotros mismos no entrar en discusiones sin ver primero algo que está al alcance de todo, de todo el público de todo el mundo visualizar la unidad de estado sólido ¿está? si nosotros logramos ver el contenido y su organización y vemos que está eh, fragmentada vamos a tener que fragmentarla si sí, hay un tema en el cual estoy de acuerdo, en que las unidades de estado sólido, las SSD, presentan un término de vida bastante inferior al, a los discos duros. Los discos duros son más baratos y poseen mayor capacidad de almacenamiento. Eh, esas son las, las, las cosas buenas que podemos decir de ellos, ¿no? las ventajas. Pero como desventaja podemos decir que son más lentos que las unidades SSD. Las unidades SSD, por el contrario, son más rápidas eh, y son más pequeñas como contra, son más rápidas como cosa a favor, pero tiene una gran contra: la información eh, es posible que se pierda o se dañe con mucho más facilidad, con mucho mayor, mucho mayores posibilidades que eh, cuando hablamos de un disco duro, un disco duro. Eh, por su funcionamiento interno y su sistema de guardado de archivos y de administración de los datos es mucho más seguro que una unidad SSD entonces la cuestión de las unidades SSD se da por si yo busco velocidad si, quiero, si tengo una máquina medio viejita y quiero polentearla, quiero que funcione mejor, más rápido. Bueno, una buena opción es instalarle una unidad SSD sabiendo que yo debería hacer un respaldo, debería hacer respaldos con mayor frecuencia que si tuviera una unidad de disco duro. Los respaldos son siempre recomendables y yo diría que obligatorios. Pero si estamos acostumbrados a respaldar eh, poco con un disco duro, bueno, con una unidad SSD acostumbrémonos a respaldar con mayor frecuencia. Ah, pueden usar Google Drive para esto, se puede usar si Google Drive nos, no, este, no nos permite una gran flexibilidad porque nos da solamente en este momento unos 15 GB más o menos libres y precisamos más, obviamente que vamos a precisar más porque 15 GB no es nada, pero es gratis y es seguro y es de Google. Lo que hacemos es pagar, pagar por, más, por mayor cantidad de almacenamiento, pero mejor aún información la conserva uno consigo mismo, ¿tá? eso de poner la, la, la información en el ciberespacio está bien pero para determinadas cosas, yo cosas realmente privadas y que puedan comprometer mi integridad como persona no pongo o intento no poner en el ciberespacio, entonces para eso que hacemos, nos compramos este, unidades externas de almacenamiento que sean mecánicas, que no sean SSD, que sean HDD o discos duros mecánicos, está esos que giran y tiene el bracito que va leyendo como si fuera un pasadisco o un tornamesa, según en donde estemos es como se diga, este o un tocadiscos, los que imiten ese tipo de, de funcionamiento están bien para hacer respaldo. está Bueno, ahora, dicho esto, ay, por favor no usen pendrive para hacer respaldo, que es la peor este, idea que se nos puede ocurrir. ¿tá? Hay mucha gente que respaldan pendrive, yo le digo, no, no hagas eso. Eh, totalmente no recomendado, de eso podemos hablarlo en otro momento, pero ahora diré solamente esto. ¿Qué tengo acá en pantalla? A dos titanes del catch, a dos verdaderos fenómenos, señores programas de la defragmentación y la optimización que es todavía más importante en algunos casos. Voy a mostrar cómo funciona Ultra Defrag y a continuación voy a mostrar cómo funciona Defragler. Me voy quedando por, con Defragler para algunas cosas y con Ultra Defrag para otras. Defragler mejoró mucho y ha incluido muchas funcionalidades que yo no recordaba bien que tenía. Después de tanto tiempo de usar Ultra Defrag, la verdad que me tentó a volver a usar Defragler, Defrag, pero en determinadas oportunidades nada porque las do, los, dos tem, los dos programas tienen sus cosas buenas y vamos a ver por qué. Ultra Defrag, bueno. Primero que nada, me está mostrando datos acá, en color azul, rojo, amarillo, verde, violeta, o mejor dicho, púrpura, ¿sá? como Deep Purple. Eh, en este caso, eso lo hizo porque yo vine hasta acá arriba y pulse en esa lupa que es la herramienta de análisis. Cuando yo hago clic allí, lo que hace el programa es examinar toda la superficie del disco duro o toda la superficie de la unidad de almacenamiento SSD. Por lo tanto, voy a referirme como unidad a la unidad de almacenamiento. No importa si es disco duro o si es este, una unidad de estado sólido. Una SSD. Así que examina la unidad, toda la superficie, digamos, de la unidad, para detectar qué es lo que hay allí, qué programas hay y cuál es el estado de cada uno. Con esto de cuál es el estado de cada uno, me estoy refiriendo a lo siguiente. Y acá viene otra vez, Windows, Windows, Windows. Windows es un sistema poco eficiente, ya lo he dicho muchas veces y lo voy a seguir repitiendo, incluso para guardar eh, archivos en el disco duro. Para hacerlo de forma, para, para poner un ejemplo, imaginemos que um, vieron según de dónde, me estén, de dónde me estén escuchando y mirando, eh, es la terminología que vamos a usar, vamos a tra tratar de hacer una cosa neutra porque este blog empezó siendo solo para estudiantes de los cursos que yo doy y ahora hay gente de México y otros lugares que está escribiendo gente de Argentina también eh, que a, a quienes les agradezco, a todas las personas que ven los videos de, de, este, de este canal eh, que puede haber algún error en ellos, sin, embargo, sin duda que debe haber alguno pero siempre es bien intencionado Aún cuando hablamos mal de Microsoft es por algo, no es porque sí no es gratuitamente, digamos. Tenemos experiencia en el área y sabemos lo que decimos. O por lo menos creemos tenerlo. Y creemos saber. Un poco. Entonces, ¿a qué vamos? Windows lo que hace es tirar los pedazos de programa para adentro de un lugar, todo el tiempo. Y después cuando los quiere después cuando el usuario quiere abrir ese programa, Windows tiene que juntar todos los pedazos y trasladarlos a la memoria RAM y de la memoria RAM a donde sea, a la pantalla, a la impresora, a donde vayan para la interacción con el usuario, o sea, los programas nunca, nosotros no accedemos como usuarios a los programas de forma directa, no accedemos eh, directo al procesador, el procesador lo que hace es generar una copia del programa que está en, el, en la unidad de almacenamiento, copiar todo ese programa a la memoria RAM o copiar parte de ese programa, una parte fundamental a la memoria RAM y a eso lo eh, a ese, a ese pedacito de programa, o a esa parte fundamental del programa, o a ese programa entero, es como vamos a acceder. Vamos a acceder a través de la memoria RAM. ¿tá? La memoria RAM es el espacio de trabajo del procesador. Cuando hacemos doble clic en, por ejemplo, el Mozilla Firefox, lo que hace el procesador es ir a buscar a todos los pedacitos que están diseminados por la unidad de almacenamiento, si estamos hablando de Windows, ponerlos en, cargarlos en memoria RAM y ponerlos a nuestra disposición. Entonces... Windows lo hace bárbaro el tema. Para ellos, para Microsoft es fácil. Tira todos los pedazos de archivo por todos lados y anda que te cure Lola. O manejaste, como se dice ahora. Ahora, cuando yo como usuario quiero abrir ese programa, lo que tiene que hacer el sistema operativo o todo el hardware es buscar los pedacitos de programa del disco duro y, y agruparlos en la memoria RAM. Por lo tanto, el guardado es mucho más veloz que en la ejecución de los programas. O el guardado es más veloz que la carga de los programas. Y eso es por cómo Microsoft eh, filosofa acerca del trabajo informático, eso es por cómo Microsoft trabaja y es lo que tenemos metido en la cabeza porque Windows es el sistema mayoritario a nivel de hogares y es quien nos enseña y nos enseña tan mal que después tiene que venir otra persona u otras personas a decirle, hey esto está mal, hazlo de esta manera. Pero obviamente, ¿a quién, se, ¿a quién nos vamos a referir? Al usuario, no a Microsoft. Microsoft es una entidad propia que como entidad propia hace lo que quiere y como quiere, y no escucha a sus usuarios. Eso es una cosa que está totalmente confirmada a lo largo de los años. ¿sí? Eh, cuando parece que los escuchó es porque justo hizo una cosa que vino bien, entonces parece que escuchó, pero en realidad no escucha. Tiene su filosofía de trabajo que es bastante cerrada y bastante torpe en realidad. Así que ¿qué hacemos? ¿Dejar de usar Windows? No para algunas cosas lo vamos a precisar, eso es evidente, eh, en mi caso como siempre digo también yo uso linux para todos los días y no tengo ni un solo problema en eso, pero cuando quiero jugar videojuegos el sistema operativo por excelencia es windows, no porque los demás no puedan correr videojuegos sino porque Windows mueve mucho dinero y, las, y los fabricantes de videojuegos, las empresas desarrolladoras, se mueven por ahí porque quieren desquitar el, el dinero que invierten y quieren ganar. Y me parece genial, porque para eso está la industria del software y del hardware, ¿está? Para que mucha gente se beneficie de una manera o de otra. Sirve para que algunos como yo tengamos trabajo y para que otra gente como Bill Gates se enriquezca cada vez más, ¿tá? Y no es el único, ¿está? Bueno, bien, habiendo dado toda esta chachara de filosofía y hasta de política del software, y de sociedad, ¿tá? que siempre me gusta la informática, este, traerla hacia lugares tangibles, bajarla al terreno de los seres humanos, porque si no, no sirve para nada la asignatura. Vamos a ver qué es lo que hace UltraEfra. Bien, tiene algunas funciones bien concretas. Por ejemplo, con esta lupita lo que hago es analizar. Si no aprieto eso, cuando yo abro el programa voy a ver que toda esta sección que estoy llenando con el ratón está en blanco, está esperando a que tú la analices. O sea que nunca le vas a sacar de fragmentar antes de analizar. Mi consejo, primero analiza, Después, tenemos defragmentar. ¿sí? Defragmentar que es la tarea básica que debe hacer. Ultra Defrag, que debe hacer Defragler. Y que también la hace la herramienta de defragmentación incorporada en el sistema eh, de, de Windows. ¿tá? Windows 10, y si no me equivoco desde Windows Vista en adelante... Ya hay una herramienta que automatiza la defragmentación y demás. No recuerdo si XP la tenía. Yo sé que tenía una herramienta. Por supuesto, herramienta de fragmentación desde toda la vida. Porque es un, es un problema en Windows S la fragmentación de archivos, de la que vamos a hablar ahora. Este, es más, les explico ya mismo lo que estaba diciendo recién. Si Windows guarda en el archivo, si Windows guarda en el disco duro o en la unidad de almacenamiento, a Mozilla Firefox lo, guarda en diez, lo corta en 10 pedazos y tira cada un pedazo por ahí, como quien tira un, una cosa por acá y otra cosa por allá en su casa, y después tiene que ir a buscarlas. Eso es la fragmentación. ¿tá? Fragmentar es cortar a los archivos, pero esto no solamente es fragmentación, es fragmentación y voleo, fragmentación y tiro para donde yo quiero. Es peor, Windows trata todavía peor a los archivos que. Este, que de esa manera no solamente los corta y los guarda donde quiere sino que los tira por cualquier lado en, en la unidad de almacenamiento entonces los defragmentadores lo que hacen es eh, juntar cada pedacito de un programa y, cop y mover todos esos pedacitos a un mismo lugar en la unidad de almacenamiento por ejemplo los saca de un lugar en donde están todos fragmentados y los pone defragmentados en otro lugar y así hace con todo lo que hay en el disco o en la unidad ¿Qué hay que hacer Defragmentar hasta el cansancio, porque no hay, por lo menos yo no conozco ni una sola herramienta de desfragmentación que haga ese trabajo hasta que no quede nada frag eh, fragmentado, lo que hacen los desfragmentadores es desfragmentar por lo menos una vez cada programa, este, y lo que no pueden desfragmentar lo dejan ahí, muy importante, ¿qué cosa no se puede desfragmentar? Hay archivos que no se pueden desfragmentar. Vayamos pensando eso mientras miramos el video, mientras les explico otras características. Así que, herramienta de análisis, hecho. Herramienta de fragmentación hecho. Ya la explicamos. Herramienta de optimización rápida. Acá empieza lo interesante. O por lo menos, si esto fue interesante, lo que te expliqué recién, esto va a ser todavía más interesante. Y si lo que te expliqué fue poco interesante o nada interesante, esto sí que te va a llamar la atención. Optimización y además rápida. ¿A qué se refiere? La optimización rápida lo que hace es tomar a los archivos que el usuario utiliza con mayor frecuencia, pueden ser archivos de imagen, archivos de, de texto, pueden ser programas, y los pone en un sector de rápido acceso en la unidad de almacenamiento. Entonces, y eh, defragmentados además. Entonces, ¿qué hace? Defragmenta y además lo mueve a un lugar conveniente en la unidad de almacenamiento, no a cualquier lado. ¿Qué sucede con esto? Que si yo tenía el Mozilla Firefox fragmentado, con la herramienta de defragmentación el Firefox va a abrir un poco más rápido porque no va a estar más fragmentado, va a estar desfragmentado. ¿sí? Y se va a abrir de una, de toque, de una sola vez. ¿está? Si yo tengo al Morcilla Firefox defragmentado y optimizado, lo que va a pasar es que se va a abrir todavía más rápido, porque no solamente lo voy a tener todo junto en un mismo lado, sino que lo voy a tener en un lugar conveniente para que el sistema haga menos esfuerzo al encontrarlo y trasladarlo a la memoria RAM con la mayor velocidad posible. O sea que la, la optimización rápida es eso. ¿Por qué es rápida? Porque toma solamente algunos archivos que se supone que son, eh, que tienen mayor frecuencia en el uso. Esto ya viene dado en el programa. El programa internamente supongo que tendrá, no, no debe tener un algoritmo para calcular la cantidad de veces que vos abrís el Firefox o el Buscaminas o lo que sea. Debe ser que el fabricante ya predispuso que si está el Firefox, el Chrome, eh, etcétera, etcétera, etcétera, Opera, eh, son, este, ¿cómo explicarlo? Programas de uso más que frecuente. Son programas de uso vital en el sistema operativo. Un sistema operativo sin un navegador web. Todo que sirva para algo. ¿tá? Por más que pueda hacer un montón de cosas, Internet hoy es la gran, gran, gran, gran red de redes. Ya no es la gran red de redes, ya es una red imprescindible a la cual necesitamos acceder absolutamente todo el tiempo porque pleno siglo XXI nuestras comunicaciones todas fluyen por allí. O el 99% fluyen por allí. ¿tá? Salvo cuando hablamos con alguien, pero cuando hablamos por teléfono, cuando hablamos por WhatsApp. Cuando hablamos por, no sé, cuando mandamos mensajes de texto, cuando mandamos eh, correos electrónicos, cuando hacemos videoconferencia, videochat, videollamada, cuando nos conectamos a Internet para informarnos nosotros sobre algo, todo eso depende de las redes y todo va a desembocar a Internet. Por lo tanto, los navegadores son de vital importancia, es una gran, gran, gran herramienta que tiene que estar presente. Entonces, ¿qué pasa? La optimización rápida... Como se ve ahí, lo que hace es eso. ¿tá? Optimización completa. Si, si vimos que la optimización rápida selecciona algunos programas que se supone que son de uso frecuente y los defragmenta y los optimiza, ¿qué es de esperar? Que la fragmentación, este, eh, la optimización completa haga eso con todos los programas, no solo con algunos. Por lo tanto, ven que vamos increyendo o increciendo, No sé cómo se dice en italiano, no sé cómo se pronuncia. Increyendo debe ser. Este, vamos increyendo por, eh, primero, eh, el análisis, luego la defragmentación, que es imprescindible en todo el sistema operativo de, de Microsoft. La optimización rápida, que es parte fragmentación y parte elección de programas para nuestra pronta apertura. Optimización completa, que es defragmentación y además colocación de todos los programas que hay en espacios convenientes. Optimización del MFT esto vamos a hablar en otro en otro video. no ahora porque no tengo tan claro qué puede qué puede llegar a producir el hecho de, de, de fragmentar el mft el mft es una parte muy pequeñita que se fragmente o no se fragmente de poco nos va a ayudar este, la, la fragmentación pero hay que hacerlo igual todo lo que está en el disco debe ser fragmentado todo eh, botón de pausa botón de detención Formes, opciones, esto, esto, esto es una maravilla, esto es una maravilla, escanear en el arranque, bien, escanear en el arranque significa lo siguiente, antes que se inicie Windows, defragmentar, porque antes que se inicie Windows, ahora yo había una, una pregunta que había dejado en el aire cuando empezó el video y que ahora voy a retomar, cuáles son los archivos que no se pueden defragmentar, hay dos tipos de archivos que no se pueden desfragmentar. Algunos críticos del sistema y los que están en uso. O sea, si yo abrí Google Chrome, no puedo desfragmentar a Google Chrome porque depende de una interrelación entre usuario, memoria y unidad de almacenamiento para ese programa. Está en la unidad de almacenamiento, pero está cargando en memoria, pero si se actualiza va para la unidad de almacenamiento. Y si se cargó una parte de Google Chrome en memoria y el usuario precisa otra parte, entonces se carga otra parte de memoria. Entonces lo, lo que está en uso no se puede fragmentar. Windows dice, bien, esto no se puede mover de acá. Lo cual puede que esté bien, no sé. Pensándolo rápido, pienso que puede estar bien, aunque me queda alguna duda. Pero está bien. Lo cierto es que no creo que haya este, sistemas operativos que permitan eh, esa, esa acción. O sea, me parece que todos funcionan igual, esta, hasta, hasta por donde yo conozco. Eh, siempre me quedan las dudas con Mac, porque es como, un, como una isla, es como una isla, Mac, una isla cerrada, además a, casi a todo público, entonces nunca sé cómo hace las cosas, este, tampoco me quita el sueño, pero estaría bien, me parece, saber para comparar. Entonces, una vez que yo activo esto, ven que queda apretado el botón, ahora lo, lo seleccioné y queda apretado, cada vez que Windows inicie va a haber una pequeña fragmentación. Claro, no va a ser una defragmentación exhaustiva, pues si no, Windows no termina de arrancar. Se va a aparecer a las actualizaciones de Windows 10. A ver si me explico. Y para pasar vergüenza está Microsoft. No vamos a pedirle a los autores de Ultra UltraDefrag que pasen la misma vergüenza que Microsoft, al cual, otra vez vamos a decir, nada le importa el usuario. Lo único que le importa a Microsoft del usuario es el dinero y que la gente piratee Windows para que Windows sea el sistema mayoritario. Esa es la realidad de esa empresa. Mientras más gente piratee Windows y mientras más gente lo pague, ellos van a estar contentos. ¿Por qué? Porque pagando les entra dinero y porque pirateando se aseguran de sacar esa chapa de decir yo tengo el sistema operativo más utilizado. ¡Qué fácil que es Microsoft! ¿Qué precio que te cuesta tener ese sistema operativo en plaza? ¿Está bien? ¿A qué gran costo estás haciendo que o estás logrando que tu sistema operativo sea el mayoritario? Pero está bien, son opciones y nosotros somos libres de decidir. A quien no le guste tiene Mac que vale un montón de plata y tiene Linux que es gratuito ¿tá? y mucho más seguro que los otros dos. Entonces, ¿a qué vamos ahí? A mí me gustaría dejar esto eh, pulsado. De hecho, yo lo voy a hacer, pero lo voy a quitar ahora porque también voy a mostrar qué pasa con Defragler y si dejo esto marcado, este, eh, y, y también lo marco en el otro, no sé qué puede llegar a pasar y voy a estar dos horas para aprender Windows, más de lo que Windows demora a aprender todavía. ¿tá? La nota de humor pero nunca deja de ser cierto vamos a, a quitarlo eso y ahora vamos a ver esto de acá cada programa tiene su leyenda si yo quiero ir a ver qué significan los colores puedo hacerlo en este caso a ver mostrar informe no creo que sea vamos a ver por acá medio rapidito configuración opciones a ver bueno esto no es un archivo de texto plano eh, bueno, nada, lo buscaremos en otro momento, pero cada uno tiene su uso. Ah, acá está, acá está abajo, miren acá. Fragmentados 3084, son los rojos, ¿está? Los archivos rojos, aquí abajo, al, al pie del programa, están las leyendas. MFT son 256 MB. Es, es poca cantidad, como les decía hoy. Archivos comprimidos 172 eso solamente es por si me interesa saber cuáles son los comprimidos, pero eso no cambia, porque los comprimidos también se, se fragmentan y se defragmentan, o sea que puedo omitir esa información. Eh, es de su, Bueno, carpetas, lo mismo. Eh, acá las carpetas y los comprimidos tienen un color parecido, esto no está muy bueno, porque yo veo más o menos amarillito ahí, pienso que son archivos comprimidos y algunos son carpetas. Bueno, no importa, no, no es relevante. Eh, es de suponer que los azules son los que no están fragmentados. O sea que este estado de, de la unidad de almacenamiento es bastante bueno. ¿tá? Hasta ahí, espero no estar olvidándome de nada importante de Ultra Defrag Porque no le estaría haciendo justicia al, al gran programa que es. Voy a cerrar y voy a maximizar a ¿está? Para ocupar toda la pantalla. O mejor dicho, voy a maximizar aquí. ¿sí? Para no mostrar el escritorio. Porque tengo muchos archivos allí. Y tal vez haya alguna cosa personal. Bueno, acá pasa lo mismo. ¿Tá? en este caso pasa lo mismo nada más que tenemos eh, en acciones tenemos analizar unidad que hace exactamente lo mismo que ultra Defrag, lo que hace es dibujar todo esto que está aquí eh, los, en este caso mapa de la unidad acá es más clara la cosa a mí lo que me gusta de, de Defragler es que es más claro que ultra Defrag, pero ultra Defrag es una excelente herramienta también los blancos son espacio vacío si nos fijamos, ahí tenemos, la mayoría tenemos espacio vacío, ¿verdad? Este, está bastante bien este, esta unidad. Está bastante, bastante prolijita la voy manteniendo. Eh, nota muy importante para los usuarios de unidades SSD. Como siempre les digo, primero analizar, después trabajar. No vamos a ir directamente a piratear sobre el teclado, como dicen los programadores. No vamos directamente a ir a defragmentar, porque hay que defragmentar. No, vamos a analizar. Y si a nuestro criterio está demasiado fragmentada la cantidad de archivos en el ICO y los archivos de ahí adentro, entonces defragmentemos no importa si es un SSD o un HDD. Y recordemos, Windows, Windows, Windows. Defragmentar, defragmentar, defragmentar. El tema es cuándo es conveniente una unidad SSD se deteriora más rápidamente que una unidad HDD por lo tanto si tenés disco duro desfragmentá que es tarde dale una y otra vez dale, dejalo toda la noche defragmentando durante una semana entera y vas a ver cómo te rinde el sistema tengo un amigo, un gran amigo Gustavo a quien le dedico este, este, este video sobre defragmentación y se lo dedico también a todos mis estudiantes de primero de Bachillerato Tecnológico del Liceo IEP a todos, a todos, a todos por igual eh, lo que sucede es lo siguiente, eh, este amigo Gustavo defragmentó la máquina tanto, tanto, tanto, que consiguió que con una unidad de disco duro, en donde él tiene instalado todo, el sistema le arranque entre de, entre en 10 y 15 segundos. ¿Ustedes pueden creer lo que es un sistema operativo Windows 10 arrancando desde disco duro y que dure entre 10 y 15 segundos el arranque? Yo si no fuera mi amigo no le creería o dudaría. Pensaría, debe tener un SSD y no sabe. En realidad la máquina se la armé yo a este amigo Gustavo. Y tiene un señor disco duro de un terabyte. ¿tá? De lo más rápido, por cierto, creo que es de, de 10.000 RPM o de 15.000 RPM, no me acuerdo. Pero que Windows arranque en 10 segundos, Windows 10 además, que arranque en 10 segundos o 15 es un disparate. Este, sin embargo, esos disparates son posibles gracias a estas herramientas maravillosas. Así que si tenés un HDD, un disco duro, no lo pienses más y hoy mismo empezás a fragmentar a lo loco. Hasta que te diga grado de fragmentación 1%. Vos dale y dale y dale y dale hasta que quede todo impecable. ¿tá? Bueno, bien, espacio en blanco, espacio vacío. Espacios eh, celestes y azules son no fragmentados para no entrar en mucho detalle. El rojo son fragmentados, también rojo y rojito es fragmentado tampoco, también para no entrar en detalle. Acá por lo que se ve el rojo y el rosadito fuerte es lo menor y el azul y el celestito es lo mayor. Bueno, esta unidad de almacenamiento nos indica que está bastante bien mantenida, es lo que siempre lo que vengo diciendo. ¿no? Archivos que están siendo leídos, miren qué interesante que está esto. En amarillo, archivos que ahora están siendo leídos. Si, yo, si a mí se me ocurre abrir programas a lo loco, voy a empezar a ver cuadraditos amarillos que se prenden y se apagan. ¿la? Archivo de paginación. Archivo de paginación son archivos propios del sistema operativo, este, donde, donde Windows, si necesita, guarda ciertos datos que van de la memoria RAM al, a la unidad de almacenamiento y viceversa. Si sí lo necesita. Normalmente eso no se puede mover. Por eso está buena la defragmentación en el arranque o en el inicio. Y luego en verde archivos que están siendo escritos. Esto es brillante. A mi modo de ver es brillante. Me encanta este programa. ¿tá? Por eso mismo. me da este, todo tipo de información. Lo que no me dice, que sí me lo dice Ultra Defrag, son los archivos que no se pueden mover. Tenemos que interpretarlos nosotros y suponerlo ¿tá? o saberlo de antemano. ¿Cuáles son los que están siendo usados? Este, ah, los, que yo, yo, los que yo abrí. Si abrí el Firefox, ah ya sé que no se puede fragmentar. ¿tá? mientras no lo cierre, pero no está muy bueno eso vieron que a los dos les faltan cosas y los dos tienen cosas que complementarse con las cuales complementarse, bueno muy bien viene una cosa interesante acá bueno antes que nada, acción analizar, optimizar optimización rápida este programa te ofrece primero la optimización completa y después la optimización rápida pero en realidad ya sabemos lo que son las dos cosas y vamos a hacer lo que nos convenga defragmentar, defragmentado rápido que el ultra defrag no lo tiene UltraDefract tiene de fragmentar unidad. Defragmentado rápido, honestamente, no sé a qué se refiere con eso. Debe fragmentar eh, una vez cada archivo que, que se usa con más frecuencia, a veces como una optimización rápida, no sé, no sé. Habría que, que leer bien el manual de, de Defragler para eso. Tiene la opción de fragmentar una carpeta en especial o de fragmentar algún archivo en especial. Y en avanzado, comprobar errores, defragmentar el espacio libre, y defragmentar el espacio libre permitiendo la fragmentación. Yo acá le daría, después de todo, le daría defragmentar espacio libre. No, no con la opción permitir fragmentación. ¿tá? Les soy honesto, no entiendo bien por qué hay que defragmentar el espacio libre. Sé que los archivos, una vez que se borran, quedan en el disco duro hasta que con otros archivos tú los pasas por arriba o hasta que utilizas un programa como CCleaner, por ejemplo, y no sé si este, para borrar el espacio libre. A ver opciones de fragmentación ¿eh? bueno no sé si cleaner creo que tiene una opción de, de borrar todo el espacio libre está muy interesante Sí la tiene ahora que me acuerdo la tiene fíjense en C cleaner que es hecho por los mismos por la misma empresa que de fragler se llama piriform que es una pera al igual que Apple tiene una manzanita eh, piriform tiene una pera ¿tá? una pera de color verde muy apetitosa se ve quizás más que la manzana de Apple otro de topia de color así que bien eh, una cosa tremendamente interesante que tiene este programa y que ahora sí se torna inigualable esto porque no conozco otro que la tenga por lo menos gratuito capaz que hay otro de, como el Auslogics o como no sé Partition Wizard o no sé cualquier otro que defragmente capaz que lo tiene pero lo cierto es que Defrag lo tiene y es gratuito miren esto que interesante buscar buscar archivos que son mayores que tantos megabytes, menores que tantos megabytes buscar por incluir, bueno, buscar por ruta o por nombre miren qué interesante voy a poner acá buscar nombre o ruta de archivo que contiene nombre o ruta de archivo contiene y voy a poner un nombre, pero me va a salir en el nombre no en la ruta de archivo que igual, si en la ruta del archivo si en el lugar en donde está guardado aparece la palabra tal, o si el archivo se llama de forma tal, lo va a encontrar, voy a poner Firefox que es mi navegador preferido creo que se nota y le voy a dar buscar yo sabía que no iba a aparecer nada porque ya lo probé antes ¿por qué por qué ningún archivo encontrado porque está excelentemente bien optimizado el Firefox en mi computadora con Windows ¿tá? más allá de que yo use Linux todos los días tengo este sistema operativo por alguna razón pero la fundamental, fundamental, fundamental es para hacer virtuales para YouTube, que es lo que más me piden y es lo que más se necesita en este momento. Porque Linux malo bien se cuida solo. Entonces, lo que hacemos es volver a buscar, le damos nueva búsqueda, y ahora ponemos, dejamos todo como está, incluir el nombre Firefox e incluir también archivos poco fragmentados. Vamos a buscar. Y ahora sí aparece Firefox. ¿Por qué? Porque está poco fragmentado. Ahora. Utilizando el sentido común, si dice fragmentos 1, eso no es fragmentación, tiene que haber por lo menos dos fragmentos, tiene que haber por lo menos dos partes para que se produzca la fragmentación. Como Firefox no está fragmentado, la búsqueda no retorna nada, no regresa nada. Eso es una cosa interesante. Voy a dejarlo por acá por ahora. Les voy a mostrar otra cosa, voy a volver a unidad C, porque acá puedo elegir la unidad que quiero ven que si pongo la unidad de datos D aparecen algunos archivos pero no están fragmentados para nada porque acá eh, es distinto el uso que se le da a la unidad donde está el sistema operativo que a la unidad donde están los datos, nada. ¿no? Eh, eso también para hablar en otro video. Voy a ir a Windows 10, que es la, la Windows 10 Home, que es el sistema operativo que tengo instalado allí, en la unidad C, no se ve acá pero lo voy a mostrar, unidad C, y voy a ir a este archivito que está acá, un archivo hay en el bloque, pulse aquí para ver la lista, Ahí está eso que no puedo entender lo que es. Una entrada de registro, no sé, una carpeta de Windows conteniendo información del sistema. Bien, pulso en un lugar blanco. Voy a este que está acá. Tres archivos hay en el bloque. ¿Cuáles son? Hago clic. Tengo eso, que no sé qué es. NLS, no tengo idea qué, extensión, qué tipo de extensión es. Voy a este que está acá. Un archivo. Una librería del sistema. Voy acá. No sé, qué onda con eso vamos con esto, hasta que encontremos algo que podamos descifrar, eso no sé qué es, vamos a esto, una librería, todo lo que termina en DLL son, librerías, son programas que precisan al sistema, otra librería más, una imagen, ahí hay una imagen, en ese bloque, vamos a buscar algo más, otra librería, un archivo de información, solitaire.exe, el solitario, miren ahí, el solitario está solo ahí está fragmentos 1 no está fragmentado a ver acá, bueno, no sé qué onda tres fragmentos de no sé qué OpenGL, no sé qué, fragmentos 1 esto está bárbaro, estos dos archivos que son una librería y otras librerías, a ver esto que está acá acá hay varias cosas, DF64 x qué será, de Fragler, no sé qué es esto y los demás archivos contienen lo mismo, no sé qué la cuestión es que yo puedo este, visualizar, a ver, este archivo que está acá, por ejemplo. Acá hay un montón de cosas. Eh, pero lo interesante de esto, ¿tá? yo puedo buscar los archivos, pero voy a ir a la lista de archivos. Acá aparece todo lo que está fragmentado. Entonces lo que puedo hacer es ordenar de mayor a menor. Y darle a este, por ejemplo, el Team Viewer veo que está hiper fragmentado 51 fragmentos. Todo lo que sea mayor de uno está fragmentado, así que le voy a dar de plena y bomba, como dicen en Centroamérica está Le voy a dar ahí y le voy a poner de fragmentar lo marcado. No lo voy a hacer ahora por la cuestión de que se me va a, a buguear, como dicen los chiquilines, la cámara. Se me va a trancar toda la cámara y eso porque la máquina que tengo no es muy potente. De hecho, le bajé la resolución y le bajé la calidad de video justamente para eso para poder hacer las cosas bien bueno eh, en cuanto a las acciones eh, les voy a mostrar a dónde está la defragmentación durante el arranque acá está está de le puedo dar una vez o todas es lo mismo que explicaba recién está eh, te permite cerrar el programa después de fragmentar, lo cual no le veo mucha utilidad, pero está bien que esté la opción, porque a alguien le puede servir. Apagar después de fragmentar, esto sí puede estar interesante, porque yo la puedo dejar en la máquina toda la noche desfragmentando hasta que termine de fragmentar y ahí apagarla. ¿Está? Entonces, para que no quede toda, toda la noche prendida la máquina consumiendo electricidad, potencia, desperdiciada y factura de eléctrica que me viene de más. Bueno, marco la opción y la dejo de fragmentando y me voy a dormir tranquilo, ¿ta? Así que bueno, nada, espero haberlos ayudado con esto. No se olviden que estas dos son maravillas del software que son imprescindibles tanto como los actualizadores de drivers o controladores, tanto como los limpiadores como C Cleaner u otros, no importa lo que usen, cada uno tiene sus herramientas de preferencia, yo les mostré estas dos porque son excelentes y son gratuitas, y eso es importante valorarlo, porque hacen muy bien su trabajo y además no cuesta nada, ¿está bien? Obtenerlas, es descargarlas y punto. Como siempre, al pie del video voy a dejar los enlaces de descarga de las dos herramientas, ¿está? Bueno, que pasen bien y nos pedimos a la Uruguaya, vamos arriba.